Bueno, esta es la quinta parada que hacemos ya en esta ronda que vamos haciendo por toda Navarra para hacer un, una especie de balance de gestión también con los ayuntamientos que han formado parte también de la gobernanza de la comunidad. Es un ejercicio de rendición de cuentas donde contaremos lo que hemos hecho, pero también lo que nos ha quedado pendiente por hacer. Además, eh, la zona que nos toca hoy, que es Pamplona Comarca, pero también eh, Baztan, creo que es donde se han hecho las grandes inversiones de la comunidad, la nacional, el desdoble de nacional 121A, Reto para la próxima legislatura: eh, los túneles de Belate y Almandoz. Hemos hecho también, explicaremos los detalles de la rueda de prensa que vimos ayer con todo lo que tiene que ver con la estación de tren de de alta velocidad de Pamplona y luego también daremos cuenta de los de la dotación de los nuevos servicios que hemos traído aquí a la comarca de Pamplona en materia de infraestructuras para nuevos servicios. En barrios como por ejemplo el Cairo, donde hay nuevo colegio, donde hay nuevo centro de salud y la planificación que tenemos también para el barrio de Pagaina que una vez que los ayuntamientos han hecho la cesión de las parcelas, pues habrá la ubicación del nuevo colegio y también del nuevo centro de salud. Como digo, hablaremos de lo que hemos hecho, pero también de las cosas que nos han quedado pendientes. Gobierna de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.